Cuarto bloque. Ingresamos con nuestra amiga de Mendoza, Mika Swing, que nos visita Hola, nuevamente para proponernos. ¿A dónde salir a comer? Claro. ¿A dónde ir a tomar una rica media tarde? Porque ella tiene la posta. Ella Creo que me extrañaron. Sí. No sé si sí. han estado viendo imágenes muy tentadoras estos sí, días. Sí, sí, sí. Tus videos es tremendo son lo que genera. fatales. A acá les traigo unas que les van a gustar mucho. ¿Con qué venimos hoy, Mica? Hoy venimos con una cafetería que me encantó. Ajá. Un emprendimiento familiar que a mí eso viste siempre me toca el corazón. Tiene un plus. Eh, exacto. Para mí, el, el hijo era el que te atendía, trabajaba de mozo. Uh -huh. La madre es la que hace todas las cosas ricas de pastelería. Ajá. Eh, es un emprendimiento re, re familiar y me encantó, bien. la pasé muy bien, es súper abundante, súper rico todo y a buen precio. A a ah, lugar. El lugar que les voy a mostrar ahora es Coffee O'Clock. Ajá. Perfecto. Una joyita que descubrí por ahí medio escondida, así que Uy, qué ahora esos se los cafés Que son más reservados, viste que no tenés que esperar, eso. está buenísimo. Está buenísimo, muy buenos. Bueno, Donde puedes ir a una cita y no te van a sacar ah, la o sea, ficha, no, no, te sacar Mirá, la Lucas, claro. no te van a sacar fotos. Ahí está Lucas, no te van a quedar los papadas. Hay citas escondidas, ¿viste? <ríe> ah, muy bien, me encanta. Me bueno, vamos con eso entonces. Coffee O'Clock se los presentamos. En algunas cafeterías te traen una galletita de cortesía. Acá te traen un pedacito de sanguchito. Me morí. Coffee o clock pasó a ser una de mis cafeterías favoritas y ahora te cuento por qué. Es un emprendimiento familiar al que le ponen mucha onda y se nota. Porque todo lo que tienen es riquísimo. Y la mayoría de las cosas están elaboradas por ellos mismos. Como este waffle con helado y frutas. Que me morí de amor. Me encantó. Estaba muy rico. Pero mi corazón se lo llevó esta medaluna rellena con frutillas... Y crema, no chicos, yo no le puedo explicar lo rico que estaba esto Yo casi me muero Después pasamos a las opciones de almuerzo, ¿no? Porque con todo lo que comimos hicimos las dos comidas Probamos la tortita con salame y queso Este tostón con mucho huevo, mucha palta y bacon Pero mi favorito definitivamente fue el sanguchito de jamón y queso Tenía mucho jamón y queso, tenía queso crema, aceitito de oliva Estaba crocante pero súper suavecito por dentro Una locura, es mi mayor recomendado de Coffee Clock. La cafetería del local es buenísima, mirá esa cantidad de Nutella que tenía mi café, increíble, y este era con leche condensada, estaban riquísimos. Hay un montón de opciones de torta, yo la que probé fue la de Oreo y está deliciosa, y esto le va a encantar a los celíacos, hay un montón de opciones de tortas, media lunas con jamón y queso, de todo. Súper recomendado Mendoza City. seguime para más reseñas en Mendoza. Muy bueno, me encantó, qué variado te que... digo. Cuántas cosas originales, no? porque uno cuando piensa en media tarde, en este tipo de brunch, la típica, es la tostada con palta, qué sé es yo, pero la, ¿la factura con frutillas? Sí, muy original, una media luna rellena. Me no, además no sé. qué media luna rellena, no era una media porque... no lunota. Ah, eso, exacto, era gigante, con muchas cosas adentro, muy rica, esa media luna se la recomiendo de corazón, mira, me uh -huh. pongo en la mano de corazón porque estaba muy pero muy buena. También me encantó la variedad que hay, por ejemplo, uh -huh. un waffle con helado, sí. tipo en ningún lugar sí. al que he ido, sí, sí. he tenido esas opciones con fruta, ¿no? Me pareció todo muy rico. Muy bueno. Además de eso, todo estaba como se sentía que era de buena calidad. Ah, ¿sí? claro, ¿no bien fresco. caserito, eso, bien de hogar. rico. Bueno, y el uh -huh. sanguchito que les mostré me enamoró. Pero, o sea, quiero describirlo porque por era favor. una locura, porque tiene queso crema, semicitas de girasol, aceite de oliva y el jamón y queso. Y muy mucho. bueno. Uh. Entonces quedaba como súper suave y afuera el pan estaba crocantito. No, era Verdaderamente una locura. Qué ¿Y ¿Sabes qué está bueno esto que contaste, Mica? Que hay muchas opciones para celíacos, porque sí. yo en mi casa tengo a mi mamá y mi hermana más grande, que por ahí queremos ir a comer un lugar, ir a tomar la media tarde, y siempre nos encontramos que tienen. No, nos quedan dos facturas congeladas en el freezer O sea, como muy acotado muy para ellos la, la propuesta Entonces está bueno que, que tengan panificados Que tengan cositas dulces para comer Es un replus que les suman los lugares. Bueno, sí. Eso me gusta siempre destacarlo Aclaro en todos los videos si tienen o no opciones intact uh -huh. Y eh, si tienen opciones veganas Ellos para el café tienen opciones de leche vegetal Ah, ah y ahí Para celíacos tienen, un, como vieron ahí Un montón sí. de tortitas individuales Tenían de Oreo, eh, de lemon pie De torta. o sea, hay muchas opciones y también hay saladas por ejemplo mirar con jamón y queso Bien. Está muy bueno, de verdad Súper completo Y es como vos decís Por ahí yo tengo mi suegra Queremos ir a algún lado Y le dan un alfajor Para hacer claro, claro, no, no hay nada No hay mucha variedad de cosas no nada, ricas sí. Que se entiende A ver, se entiende Pero está bueno que los locales Empiecen a hacer se conscientes sí. ex Eso, exacto Por y supuesto Y esos hacen mucho hincapié en eso Y me encanta ¿Dónde está el local? Está en Casa de Luzuriaga de Ciudad Bien sí. eh, Casi en la esquina de Paso de los Andes Bien, ajá, perfecto Por la quinta La quinta sección Excelente. Mica, y la parte de cafetería El café rico variedad de café Con el de la era. eso oh, ahí hay. Muy bueno, bien. hay una barista profesional Ajá. que hace los cafés, que eso está buenísimo también, tienen gente que se Lo estudió el tema. Clara. Está muy bueno. Había mucha variedad. me trajeron el de Nutella y el de leche condensada. Y oh, un montón más. ¿Qué y no variedad? saben lo ricos que estaban. Pero, o sea, viste, como decís sí, yo estoy probando algo que está delicioso. ¿Sí? Te das cuenta. Uh -huh. Como les he contado antes. Que lo disfrutás. Eso. El café es algo que, que se aprende a, a tomarlo. Uh -huh. sí. Y uno no entiende bien cuándo está rico, cuándo no. Uh -huh. Hay cuando como toda frío, una ciencia una temperatura, detrás. Tal pero, cual. viste, cuando ese yo lo eso solo probé, y dije, esto está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Está muy rico. Perfecto. La verdad que es un lugar que les recomiendo muchísimo. Es chiquito. Hay que reservar bien. Así que tienen el Instagram eh, En Mendoza City pueden encontrar toda la reseña Perfecto. Y los datos para que puedan escribirles La verdad que el lugar me encantó Tienen lugar eh, para um, celebrar cumpleaños ah, ah, bueno. está buenísimo eso Exacto, te puedes comprar la torta grande Que son una delicia las tortas de ese lugar Yo ¿Sí? la, la torta Oreo es helada Ajá. Uh. Ay, no así, bueno. Qué rico. Y me gusta mucho este detalle de que sea un emprendimiento familiar Con lo que cuesta hoy, ¿no? El... E encarar Sin un duda. tipo de negocio Así con lo que apuesta una familia El dinero que invierten Está buenísimo apoyarlo, ¿no? Porque, Exacto. a ver, hay muchas cafeterías que son muy buenas Hay eh, franquicias, claro, ¿no? Que, que, que están acá en Mendoza Que obviamente no es por menospreciarlas Pero si uno eh, elige ir a tomar un café Está bueno, a ayudar Tiene que ver con, con cero, la, ¿no? la economía circular, ¿no? Duro. Exacto, bueno, no están más que felices con los resultados, porque bueno, por suerte, con Mendociti logramos una una exposición, perdón, súper amplia. Uh -huh. me mandaba mensajes, ah, estamos tan felices, Qué Qué bueno. Está eso. muy buena. Me que encanta. Espero que todas las personas que han ido han tenido una excelente experiencia como la que yo tuve, y sigan entiendo, porque está bueno apostar a la gente que le pone mucha onda. Y eso uh -huh. es lo que tiene este local. Que te das cuenta de que le ponen mucha Mucho onda, amor. mucha atención a cada detalle. Eh, y eso me encanta, para mí hace toda la experiencia Y bueno, se los recomiendo de corazón Porque me encantó Y si te tentaste con sí. el video que acabas de ver de que quiero ir a probar esas facturas Esas sí. tortas, el sándwich de jamón y queso sí, Vas a tener que ir a seguirnos A la cuenta de City Que ahí la estás viendo en pantalla Y a la cuenta de Mejor de Manana Ox, Porque claro vamos sí. a estar publicando el sorteo Que nos trae Mica porque como siempre Ella visita los lugares, pero también nos trae premios Para ustedes Obvio, sí. regalos para todos. Ven, así que van a estar participando por una media tarde o desayuno en este local hermoso. Y además, quería decirlo, eh, en Mendo City estoy arreglando un sorteo por los 10.000 seguidores que acabo ah, de llegar. Bueno. Me una cosa han ah, <risa> sumado un montón de emprendimientos y locales, así que ya pronto se va a publicar. Y los emprendimientos que se quieran sumar pueden escribirme y hacemos un super sorteo. Muy bien, gigantes, me encanta. Ajá. Y además en Mendo City, Mica también tiene una cuponera de descuentos. Exacto. Así que voy a decir, quiero ir a cenar este fin de semana, bueno, me fijo que ha publicado ahora mica y esa te va lanzando y diferentes promos para que no te las pierdas. Mica, Exacto. placer. como Gracias siempre. Igualmente, sí, chicos. Placer. Gracias por recibirnos. No, y atentos que en el Instagram vamos a estar publicando el sorteo esta tarde. Sí. Así que vayan a seguirnos, esos son los primeros en enterarse, claro, ¿no? sí, obvio.